Halloween 1060. We are not ¿Qué tal? ¿Qué os usa Samblad? No, no se le dan tampoco. No, no? No. ¿Una amiga o? Propó o como? Una, mica. Una, mica. Una amiga. ¿Pro no, poco o mo? No podía avanzar. La niña es papi y ya pongo que se escasea. Es que así. yo, con yo había no no poco, ya voy sí. pero... o sea, no? a hacer. No sé. No sé que fusionada de Alcabe. A mí no me había no llamado porque sabía que era la madre. Y sin la sí. Sí. Ah, sí, la, la sí. madre. La madre la también estaba a sí. capucha. Sí. La, la la capucha. Es la capucha. que yo como sabía avant... la... que era Una mica era la gitanía de Alcabe y como la prueba de Bill. Sí. La chica. No, no, era la chica. A mí no me aceptó. La única que no podía espantar una mica era la de Alcabe y la chica. Era la no, no, no, no, no, no, no, no, no, nunca no, no, no, no, no, no, no,